El doctor Alfredo Jalife en la conferencia magistral en el marco del Congreso Wicom 2019 en Mérida, Yucatán. ¿Por qué no hay un Silicon Valley en México? Responde a una pregunta de un estudiante acerca de qué necesita México para crear las empresas de tecnología propias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, este doctor Jalife. Eh, justamente. Eh... Tomando en cuenta, yo hace como seis meses me empecé a tomar en cuenta este como que big picture de la geopolítica, ¿no? Y Siempre estaba enfocado en seguir a la política interna de Estados Unidos y a la de México, pero un poco más a la de nuestro vecino. Eh, lo que he notado es que China y Rusia, que son los tres grandes, ¿no? Estados Unidos, China y Rusia, ellos tienen una ideología política muy fija. Por ejemplo, China es muy estricto con todo el contenido, inclusive cultural, que tienen allá. Y tienen un poder económico que nosotros a lo mejor no estamos viendo. Por ejemplo, la industria del entretenimiento está forzada a meterse a China porque todo el entretenimiento generado en el mundo, el mercado que tiene China es el 33%, es la tercera parte del mundo, solo China, y es grandísimo. Pero para que entren las, las compañías estadounidenses a China necesitan tener inversión. China a fuerzas de alguna compañía china y ni siquiera tienen independencia allá lo tiene que manejar esa compañía china que tiene eh, recursos en, en esta compañía estadounidense es, son los que lo van a manejar en, cuando están en China, entonces yo, lo que yo veo es que si sí, no sé cómo lo ve usted, pero yo veo que Estados Unidos tiene un caos ahora entre justamente eh, más que globalistas yo veo que los, lo, los de pensamiento progresista que serían los demócratas y los nacionalistas que más o menos vendrían a ser eh, los republicanos eh, pero Trump sí es muy, muy, muy nacionalista. No, pero ¿no? cuidado eh? Eh, eh, el grupo Squad y Bernie Sanders, aunque no han renegado del modelo globalista, eh, igual Elizabeth Warren, ya empiezan a criticar eh, seriamente el modelo de Wall Street. Sí. Obviamente están pensando en términos internos. Justamente eso es a lo que iba, de que como hay ahorita un montón de conflictos ¿Qué se dieron? Porque precisamente Silicon Valley tenía demasiado poder. Bueno, ya incluso la están atacando a Silicon Valley. Así es. Por, entonces, ¿qué hace Silicon Valley? Que son muy hábiles. Dice, pues, se lo doy al Pentágono, pero no se lo doy a un político. Ojo, ¿eh? Es una parte. El que le haya dado Silicon Valley, bueno, parte de Silicon Valley, en realidad fueron Google, Amazon. No, Amazon no. Google, Google eh, Microsoft y Facebook. Facebook. le digan al, a los militares háganse cargo ustedes del control, ojo ¿eh? de la inteligencia artificial no es poca cosa ¿eh? pues es. no se lo están entregando ni a Hillary ni a Trump, ojo porque también Silicon Valley, si ustedes se dan cuenta su, eh, estuvo con Hillary en la elección sí, por eso por Trump supuesto. la trae a morir contra ellos Sí. Claro, no es, así tan de te... no es así tan fijo, hay matices. ¿eh? ¿No? Sí. no hay que ser maniqueos tampoco. Ahorita en esta fase, yo diría estamos en una fase intermedia de transición en todos los niveles, incluso en México. Estamos en esa fase. Y mi pregunta más bien sería: si México fuera a iniciar un Silicon Valley, que obviamente sí. va para largo, ¿no? Pero por algo tenemos que empezar. ¿Por un qué no Valley? Iríamos? ¿Cómo ves? Un Maya Valley. Estaría genial. <risa> ¿Nos iríamos más esperando a, a, a el apoyo estadounidense o, o, o copiar tecnología estadounidense o empezar a pegarnos más a, a China? Vean, les voy a dar un secreto de Estado eh, que lo maneja CIPRI, que no es secreto de Estado, más lo leemos, pero poca gente lo sigue. CIPRI es un organismo eh, sueco, yo diría el mejor del mundo, que Evalúa año con año el, el ranking militar del gasto, el gasto militar muy interesante hay mucha trampa en eso pero ahí es donde ustedes pueden jugar bonito ahí les va para las universidades si uno lee bien las cifras Estados Unidos sigue gastando el máximo nivel militar del mundo Curiosamente, Arabia Saudita está en el tercer lugar para, que le sirve, para lo que le sirvieron. Unos drones tirados por los y cohetes ahí de, de Quinta por los medievales yemenitas, les destrozaron la mitad de sus instalaciones petroleras. Hay que tener mucho cuidado. Con eso. Entonces, CIPRI da esa cifra de Estados Unidos. Obviamente, no me la sé de memoria, aproximadamente, ¿no? Como dirían. Es, andan en 800 mil millones de dólares más o menos, si me equivoco pues que me corrí eh, pero en realidad no lo son porque hay mucho gasto militar oculto, subrepticio ¿cómo lo hacen? vía investigación y desarrollo en las universidades no sé si me expliqué entonces la otra mitad y se va Entonces pues en realidad está gastando 1.6 trillones de dólares o millones de millones pero la otra mitad, esa es a la parte que yo le llamo clandestina. No sé si me expliqué. Porque tampoco pueden decir hoy aquí en la, en la Universidad Tecnológica de Yucatán, ahí en un aula detrás del comedor, están haciendo experimentos. Ma mañana los bombardean. No sé si me estoy eso. Es tan fácil esto. El mundo no, no está suelto. Hay mucha gente que cree que el mundo no, no tiene nada de suelto. El mundo está de lo más controlado. Y las partes que entran en conflicto entre las grandes potencias es donde hay conflicto, así de fácil. Es decir, quien sepa la teoría de caos entiende que aún en el caos hay fractales, hay zonas de orden. A nadie le conviene que esto se acabe, si no, estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Hay que tener mucho cuidado en eso. Entonces hay mucha clandestinidad en el gasto militar de las universidades de Estados Unidos no sé cómo está el de China a ver, no hay que ser genios para imaginárselo idem idem en latín el de Rusia, igual muchos países, los secretos militares no se cuentan y obviamente mucho, al final del día hay que proteger Silicon Valley ¿cómo lo protegen? vía militar ¿Qué es Estados Unidos? ¿Nos guste o no es la segunda potencia o primera para los que todavía les gusta Hollywood? Eh, ¿Sigue siendo eh, es una potencia militar de primer orden? Etcétera. No sé si contesté. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer en México? Pues ya les dije, tenemos que hacer, hay que crear una inteligencia para la investigación y desarrollo. Ahora muchos me dicen, bueno, oye, ¿Cómo vamos a entrar a la inteligencia artificial si no usamos la inteligencia natural? Bueno, entonces ya me callan.